mostrarte mi compilación de mis trabajos de Halloween. Como me ves, ya estoy lista y preparada para Halloween. Uh -huh. Haremos un brindis con la calaverita. Salud. Bien, eh, para mostrarles había hecho una tarjeta de Halloween como lo había indicado siempre con 55% de materiales reciclados. Ahora, te lo voy a acercar para que lo puedas ver un poco mejor. Aquí, está hecha en, en 3D, material reciclado de cartón y cartulina. En el interior, claro, le puedes escribir tu mensaje, pero eh, lo importante es el diseño de la botita. Después se hice las calaveritas alegres por el día de la muerte. Fueron tres diseños diferentes. Esto quiere decir que tienen tres caritas diferentes. La expresión de su rostro, la expresión de los ojitos y de la boca. Le puse um, glitter para que puedan brillar. Los ojitos para que pueda brillar su rostro y el color blanco fosforescente para que les resalte. Como lo puedes ver, está resaltando. Es así como debe ser. Ahora la otra calaverita. El otro diseño. Me voy a acercar aquí para que lo puedas ver. Los ojos son tres d las rosas. <ríe> Muy alegres. Después hice los, um, los fantasmitas. También en cartón reciclado, pero los pinté en ambos lados. Le puse escarcha. Ahí lo puedes ver. Y el color, eh, color plateado para que pueda resaltar la parte de la túnica. Los ojitos y la boca que son de Foami. Ahora, este es un fantasmita de este tamaño, pero hice otro fantasma más grande. Le voy a mostrar el tamaño más grande, igualmente de cartón reciclado. Voy a agarrar de aquí para que lo puedas ver mejor. Ahí está. Colores brillantes, el color plateado para que se pueda ver cuando en movimiento parezca que se está moviendo la sábana. Ahora aquí, por ejemplo, la diferencia son los ojitos. La forma de los ojos, la forma de la mirada. Eh, sí, Halloween no solamente es horror eh, o fiesta de las brujas, del terror. También debemos ponerle un poco un toque de gracia, un toque eh, humorístico, ¿no? Bien, entonces el otro diseño fue del murciélago. Igualmente las alas son color fosforescente y lo pueden ver como brilla. Y los ojitos fueron pintados de esmalte rojo con un puntito rojo y los dientes son de Fuami. Aquí hice mis calabacitas. Las tres son diferentes sonrisas y la mirada. La mirada, eh, digamos, alegre, coquetona un poco de locura, <risa> eh, los ojitos son igualmente de 3D tiene la parte resaltada que es de, de, de la calabaza con el color bronce que ya ahí lo puedes ver y el tallo ahora aquí hice otro tipo de calabaza Esta calabaza no necesita eh, cordón para sujetarlo, porque la parte del, del tallo, como puedes ver, puede agarrarse. Te lo hago ver aquí. Y se agarra. Se puede aprender. Este fue el detalle que creé. Los ojos son de 3D, igualmente, con oro viejo para que resalte la calabacita. Muestro? muestro la otra carita la otra sonrisa le puse un, una lentejuela brillante de estrellita esta es una calabacita más tímida y esta es una calabacita más coquetona esta es una calabacita sorprendida y esta es una calabacita asustada <risa> bien eh, en este caso yo los murciélagos este murciélago lo hice diferente en sus ojitos en los ojitos los hice de foamy y le puso de la lentejuela brillante como puedes ver brilla ¿Ve? como brilla cuando se mueve eso fue el diseño de estos después hice unos cuadritos de botitas de brujas que son para porta, porta llaves o porta objetos son hechos en foami y este es en cartulina eh, estampada igualmente los diseños las flores son de feltro bordadas y le puse un ganchito aquí en la parte de acá como puedes ver para que sujete las llaves la parte de atrás también lo forré, en la gotita Y esto va pegado en la pared para las jovencitas o, o para quien desea pegar la gotita de la bruja. Como sabes, mis productos están siempre a la venta. Cualquier información, por favor, en el inbox te agradecería. Y este de aquí... Son hechos de Fuami para colgarlos, hice la bruja, la bruja, la calabaza, siempre en 3D, los pinté con colores acrílicos, hice a Frankenstein y la calavera, y hice al gatito negro. Eh, bien, los otros son los que hice de foame Sí, los tengo en bolsita para que no se llenen de polvo Había preparado mucho porque iba a ser una exposición, un showroom Pero después con la pandemia, entonces <ríe> todos nos quedamos en casa <ríe> Bueno, lo muestro Estos los hice de feltro, son rellenados de algodón y le puse una base de cartón para que sea más pesado. Este es un... Que hice una lápida de muerto. Una lápida de muerto. Este es un, un muerto. Ah, ahí, creo que lo ves. La boca está bordada. Los ojos lo hice brillantes. Este es una calabacita. Que tiene también los ojos brillantes. Este es un fantasmita. Le puse un toque de, de escarcha para que brille. Este es también la otra calavera. La otra eh, muerte. Y este es el murciélago. También le puse el brillante. y Bien. También creé los blocs notas. Que los hice de feltro bordado. La bota es de cartón reciclado y la calabaza es de feltro. Lo voy a acercar para que puedas ver cómo es de 3D. Lo decoré con un escarcha también brillante. Los botones reales. lo puedes ver. Y le puse lentejuelas de muchas estrellitas. Esta de aquí es la casita, porta, eh, porta biscotis, porta galletitas, porta caramelos, que lo puedes apoyar en tu mesa, como ahora, que lo estoy haciendo yo. Lo puedes apoyar y aquí en el interior lo llenas con caramelos, galletitas y entonces cuando vienen tus invitados a casa, pues lo único que haces es mostrar la casita de la muerte o la casita del terror, como lo llamé. Le puse un limpia pipas con un murciélago en la parte del techito que se mueve. <risa> El techo está hecho de glitter y huesos. Como puedes ver aquí, imité los huesos y es muy brillante. Los huesos del, del, de la calavera. Ahora, en, aquí le hice de cartulina. Lo pinté. Y le lo dibujé los fantasmitas, le hice las ventanas que se pueden cerrar y se pueden abrir. Igualmente hice con el fantasma aquí, hice la, la, las, las lápidas de muerto, 3D también. Las columnas son de huesos brillantes. Allí creo que lo logras ver. En la parte de atrás hice lo que es de la bruja. La olla y su escoba. Y en esta parte de aquí, igualmente le hice la ventana que puedes abrir y cerrar. Y están los fantasmitas allí mirando. Como puedes ver, aquí están mirando los fantasmitas asustados. Hice un fantasma afuera, la, la tela de araña. Y esto fue lo que hice. Ahora... Para terminar voy a mostrarles mi cuadro, este es mi cuadro que, que lo pinté acrílico, está de base de cartón, la calabaza está eh, pintada con marrón, eh, naranja y color ocre. Lo resalté el tallo marrón con el oro viejo para que pueda resaltar, el gatito es negro con escarcha y color plateado para poder resaltarlo y el sombrero es color violeta La sonrisa, eh, eh, como puedes ver, aquí mejor La sonrisa le di un toque color blanco y las puntitas de, de los ojos y de los dientes para que pueda resaltar Mi gatita tiene una cara muy alegre porque el Halloween no solamente es una fiesta de dolor, como digo siempre. También es una fiesta de alegría. Espero que te haya gustado todas mis cosas. Y como siempre, no te olvides de suscribirte si es que no te has suscrito a mi canal. Tengo más videos, más ideas. Por esta vez estoy haciendo solamente una compilación de todas mis cosas. Gracias por estar allí. ¡Chau!